Eres, eres esa flor rebelde que crece en los desiertos y calma la sed de las nubes. Eres esa perla rara que hizo de su vida una obra de arte. Eres la que habla con los pájaros y baila bajo la lluvia. Eres la que ríe con las flores y llora con la tierra. La que se hunde en la raíz y luego se eleva como águila hacia las estrellas.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 Eres el árbol de los frutos que das con amor y la raíz sagrada de tu linaje. Vuela, siente, sueña. Eres magia, eres vida, eres luz, mezcla de barro, piel y eternidad.